Bien, vamos aquí a Pablo Sánchez. Me pregunta si es recomendable usarle carnitina o CLA durante todo el año o debería ciclar esos suplementos. Yo usaría, mmm, si quieres mantener el nivel de grasa bajo, el CLA, pero todo depende de la dieta. Y la carnitina, bueno, también la ciclaría la carnitina, todo el año no, la ciclaría dos meses sí, dos meses no. Eh, pero yo veo que esta persona que está tomando carnetina y clara lo que quiere es estar magro Y en este caso debe vigilar más la dieta ¿m? que los suplementos Si sí, usaría un diurético natural que tenga diferentes tés, té negro, té verde, té rojo Para perder el extra de agua le agregaría a esto Y la carnetina como te digo la ciclaría dos meses sí, dos meses no El clara lo puede tomar todo el año Fabián Fit, ¿qué opinas del entrenamiento multifibra? Ya lo dije más arriba lo que opinaba. Eh, se involucran las fibras una detrás de otra. Simón González. Uh -huh. El tabú. Bueno, me pregunta sobre qué opino sobre el uso de esteroides en deportes olímpicos. Eh, el tabú. Bueno, a ver. Esto es eh, como. ¿Qué te puedo decir? Es un, es un mito urbano, eh, no, no, no, perdón, no es un mito urbano, es un mito que los medios explotan. Los medios explotan estos mitos. Hablan de los deportes olímpicos, hablan de la mafia de esto, de la mafia del otro, de que eh, Armstrong ganó gracias a la química. No, no, no, queridos, no es así, nadie gana gracias a la química, esto lo quiero dejar bien claro. Uno gana porque tiene talento, ¿Mm? si no estaría la calle llena de gente con unos cuerpos maravillosos y tendríamos corredores olímpicos por todas partes, todos serían campeones porque hoy la gente se droga como caballos, vamos a aclararnos, vamos a empezar por el alcohol, primera droga, el cigarrillo está bajando y después vienen todos los psicotrópicos y después vienen los esteroides. Pero yo no veo campeones por la calle, ni veo velocistas, ni veo gente con... No, no, no, esto es todo un mito. Eh, el, el, el que se droga para ser campeón olímpico, perdóname, pero es un imbécil redomado. Uno nace y se hace con trabajo, con muchísimo sacrificio, y eventualmente eh, se droga o no se droga, pero no se ganan olimpiadas por drogarse, eh, por favor. Esto es un mito. Esto es una vergüenza porque los medios deberían ser en cierta manera educadores y no lo son. Los medios expanden el escándalo pero no expanden la realidad. Yo no estoy diciendo que lo que yo digo es verdad o no. Estoy diciendo que solamente se reclinan sobre el escándalo y sobre la perversidad de algo que no es ni tanto ni tampoco, que forma parte de la historia olímpica desde los años 60, más o menos. Eh, esto es una práctica común en los países del bloque soviético y después se expandió a Occidente. Lo primero que hicieron los occidentales cuando cayó el muro, y eso lo conté al principio, es ir a buscar a los profesionales que vivían en la DDR, en Checoslovaquia, en Rusia, en Lituania, para que les enseñaran cómo drogarse mejor. A ver, no vamos a escondernos, lo mismo pasó en la guerra cuando se fueron a buscar a Werner von Braun para hacer la bomba atómica. Eh, y a Einstein, se lo llevaron para eso, no se lo llevaron para que eh, solucionara un problema de física en una universidad. Entonces, eh, es todo... Eh, hay que explicarle a la gente que Einstein, Einstein o von Braun, que fueron culpables secundariamente de la bomba atómica, son algo mucho más grande que la bomba atómica. Son los creadores de la nueva física. Y los atletas que se drogan se drogan adicionalmente a todo el trabajo previo que llevan. ¿Eh? Yo he conocido y he sido amigo de profesionales que trabajaban con equipos de ciclismo. Entonces sé perfectamente eh, cuál es la realidad y el peso de la droga en la carrera del atleta. No confundamos las cosas, los periodistas son realmente... Yo no atiendo a ninguno, porque no tienen idea de lo que hablan y después te ponen lo que les da la gana a ellos ¿Eh? por eso tampoco también soy bastante prudente porque realmente hacen lo que quieren destruyen vidas destruyen todo son un bulldozer donde la noticia para ellos es como un plato un bocadillo que se comen y que luego largan por el váter es lo mismo y lo mí la misma vida tiene la noticia 24 horas pero la vida del que quedó en el medio es una vida terrible a partir de esas noticias. Por eso, ¿m? yo, el tema del tabú, el tabú lo establece la sociedad. Hablar de esto es hablar de algo que sucede hace mucho tiempo. Y en cuanto a las drogas, en sí, las drogas existen desde que el hombre aprendió a encender el fuego. ¿Eh? Así que no vamos a descubrir nada. Hay un autor español maravilloso, Antonio Escotado que tiene un libro sobre ello. Y ahí uno puede leer realmente... ¿Para qué sirvieron y para qué sirven las drogas? Y no la tontería que escriben en los periódicos o en la radio o en la tele. Vamos a ver. Jorge Prieto. Mejores ejercicios para pecho: el pres en banca, el pres inclinado y el pullover. ¿Eh? Son los ejercicios formativos: pres en banca, pres inclinado, pullover. Sobre todo press en banca. Si el pres en banca lo hacemos a 20 grados, es un press inclinado a 20 grados. Y e involucra menos al hombro. Si levantamos las piernas y las cruzamos en el aire eh, el cuerpo no ayuda al movimiento y podemos localizar mejor el ejercicio. Se comienza con un peso moderado, nunca con grandes pesos, y se trabaja bien para no involucrar hombro tríceps, para quitarlos y para que el trabajo lo haga el press en banca, el pecho. Y el pullover, por supuesto, abre la caja. Ayuda a que la caja en general trabaje y beneficie al pectoral en este caso. Ricardo Santos. Hola Ramón, tengo 45 años, 13% de grasa, entrena 4 días a la semana pesa 45 minutos. Entrena al fallo pero no aumenta musculatura. Bueno, posiblemente tenga un metabolismo muy acelerado, haga un trabajo que le demande más de lo que él piensa, quizás trabaje, no sé, en una empresa de construcción, quizás coloque, alicae, alicate paredes, quizás... Eh, corra todo el día por la calle porque trabaje de viajante o vaya de una oficina a otra o lleve y traiga documentación no sé qué, se, qué hace o tenga sencillamente un metabolismo acelerado eh, y a pesar de que se sienta en su casa sigue todo el tiempo en actividad eh, hay muchas razones por las que no aumenta musculatura hay que encontrarla quizás no duerme bien quizás no descansa bien otra cosa es que duerma pero que no descanse bien en ese caso por supuesto hace las 4 días por semana, está bien Cuatro días por semana está bien eh, 13% de grasa es una medida normal y no tendría que ser un problema 45 minutos de entrenamiento, entrena al fallo bueno, al fallo no hay que entrenar todo el tiempo el fallo, se elige llegar al fallo, es como una meta que nos colocamos, pero no no podemos usarlo como una regla ¿no? porque no, el cuerpo no está igual todos los días vamos a ver Claudio Gabriel Cabrera Bien, Ramón, muy claro en tus respuestas Consulta sobre la testosterona exógena en gel ¿Sería como la testosterona inyectable de eficaz? No, para nada Tienen usos totalmente diferentes La testosterona en gel se usa para problemas de hipogonadismo Se usa un poquito para la ginecomastia Para reducir la la presencia de estrógeno en, en la zona del, del, del, del pezón, se usa eh, para funciones exógenas realmente, es como un apósito, como una eh, cuestión eh, que se localiza donde uno la coloca, se usa para eso, pero no tiene nada que ver con el anabolismo que produce la testosterona inyectable, que es totalmente global, que circula, y que va regando diferentes tejidos que se ven eh, afectados por ella. ¿Mm? Aparte, bueno, aparte que uno puede usar testosterona en gel mucho tiempo y no va a tener efectos secundarios como si usa testosterona inyectable mucho tiempo. Pablo Medina pregunta, cuando disuelve la creatina en agua y pasa bastante tiempo, ¿se degrada la creatinina? No, no, no. ¿Y la glutamina glutamato? glutamato? No, no, no, no, no, no. La creatinina es un valor del riñón y la creatina es creatina, no confundan. Si tú entras en el diccionario y miras, la creatina es la creatina y la creatinina es uno de los valores en las pruebas de riñón. Eh, y la glutamina, el glutamato tampoco. Se parece el nombre, pero no, no se degrada, no, no, no, no. El glutamato es una forma química, eh, es igual que el propionato, que el enantato, todos los atos son eh, formas químicas de una sustancia particular. Arginina, glutamato, ornitina, glutamato, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ejercicio más efectivo? Para Ángel Luis García Medina, ¿cuál es el ejercicio más efectivo para crecer al deltoides lateral? El lateral a una mano con mancuerna? el lateral a una mano con polea, el lateral a dos manos con mancuernas, el presentado con dos mancuernas, eh, qué más, a ver que se me ocurra otro. Las poleas cruzadas, el lateral con poleas cruzadas, ya con eso tiene bastante, ¿no?